Lucas. Vemos las la ¡Oh! ¡Wow! <risa> no. no. de lo que a Y esta semana. Buenos días a todos, también los eh, lo, creo que lo comenté en el que no, no sé si están todos, pero bueno, el lunes llegó un compañero de trabajo a las 6 de la mañana y venía así de lugar, y me dice no puedo mover estoy, a no sé, dormido más, ah, no puedo no puedo, no puedo bueno, yo no dije nada porque había mucha gente y luego lo pues, crucé un par de veces porque trabajamos juntos y le digo oh, orar por ti y él como que, bueno, me miró y no dijo nada a la hora de almorzar le estábamos los dos juntos, esperé que se vayan a mis compañeros y le dije oh, puedo orar por ti y se quedó ya cuando es de Dios no, cuando uno se da solo puse las manos así, olé, y le digo, pues". y cuando hizo así, empezaron a ver sus ojos, y se empezaron a abrir, porque es que no lo podía mover, es que yo lo vi, que no lo podía mover más que estaba, y me dice, me he quedado todo loco, le digo, ese es el Dios en el que yo creo, el Dios real, es el, el Dios que sana, el Dios que liberta, y, y se quedó así, todo loco, y luego, eso fue a las 10 de la mañana, y luego, pues todo el día preguntándole, ¿cómo mueve cuello? Y yo le dije, sí, yo pero... <ríe> sí, pero... de le decía, eh, la mía, pues se llamaba, le digo, mueve el cuello, ¿cómo va ese cuello Y yo le decía, bien. decía, sí, así, la verdad que, eh, nada 30 segundos o 10 segundos de una oración simple, de lo que nos enseñó el pastor, y Dios es la obra, no es nada más que eso. Pero a mí, eh, yo les animo a perder ese miedo, es el que todos tenemos. No eh, vamos a quedar ridículos, Dios no nos va a estar y, y esa persona, pues, yo sé que Dios que no la va a tocar, porque es que se quedó como diciendo, es que me he quedado loco. Así que, pues nada, para mí eso fue, se si lo comentaba el pastor, eh, me quedé yo más contento que él. Porque además, bueno, al barrico yo me iba a decir por todos lados, dándole gracias a Dios, por supuesto, pero me quedé súper contento, porque fue la primera vez que realmente me vine a dar ese paso de fe, solo, y...